Fue posicionado el sábado por el subdirector nacional de la Policía Nacional, Navis Luis Pérez Sánchez, el nuevo director del Comando Noreste, con asiento en esta ciudad, el general Horizon Olivense Minaya. En esta ocasión, por instrucciones de él, estamos posicionando como nuevo director regional noreste con asiento en esta importante provincia de Duarte, municipio de San Francisco de Macorís, la ciudad de Jaya, la general de brigada, licenciado Horizon Oliven Minaya, quien viene desde la Dirección Regional Norte, con asiento corto plato. En el marco del acto, Olivense Vinaya que sustituye al general Luis Saudí Correa, se comprometió a continuar aplicando la técnica de policía con proximidad y humana. Eso es un compromiso para mí, mantener y superar. O sea, si puedo mantener, mejor. Si puedo superar, mucho mejor. Yo soy un hombre... Ya tengo la experiencia aquí eh, de alrededor de nueve meses que pasé aquí en Macorís, en la zona nordeste, y aplican una técnica muy de policía de proximidad cuando casi ni se hablaba de ese sistema. Entonces ahora lo vamos a fortalecer. Esta es la segunda vez que Olivense Vinaya ocupa la plaza en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.